del libro escrito por Jim Quick sin límites. El libro empieza narrando la historia de Jim Quick al niño que le llamaban el niño del cerebro roto. Él tuvo problemas de aprendizaje, pero con el trabajo y la metodología adecuada, ahora puede hacer cosas extraordinarias como recordar los nombres de 50 personas, recitar una cadena de 100 números al azar, hacia adelante y hacia atrás. Una cita que me pareció muy bonita y que quiero compartirles es, ¿sabes cuando eres niño y tu imaginación no tiene límites y crees de verdad en la magia yo creía que tenía superpoderes la verdad es que yo también el libro se concentra en una serie de métodos que nos van a ayudar a ser una persona sin límites el primer método que nos enseñan es el método Faster. F de Forget, olvidar. Siempre que aprendemos tenemos la idea preconcebida. El libro nos pone de ejemplo cuando aprendemos a esquiar ya que tendemos a ir para atrás para tratar de evitar caernos. Tienes que olvidar esa tendencia para poder avanzar en el conocimiento. A de Active, Activo. Nos propone que no aprendamos de manera pasiva. Toma notas, haz preguntas y aplica el conocimiento. S de State, Estado. Tu estado de ánimo es fundamental. Se menciona una fórmula muy importante. Información más emoción igual a aprendizaje de largo plazo. Por eso has de colocarte en un estado mental adecuado para recibir la mejor información. T de Teach. Enseñar. Aprende como si fueras a enseñarlo. Y si es posible, enséñalo. Enseñar es el mejor aprendizaje, ya que te obliga a recordar lo que has estudiado previamente te Enter. Introduce las oportunidades de crecimiento y desarrollo personal en tu agenda, como leer, aprender un idioma, etc. Hay que darle, no sé, mínimo unos 15 minutos para empezar. R, de Repasar. Para limitar el impacto de la curva del olvido, existen sistemas de repetición. Algunos le llaman repetición espacial. La idea es aprender las cosas a largo plazo, si se hace repetidamente o se repasan durante un largo periodo de tiempo dejando espacio entre ellas. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si no puedes, tiene la razón. Si insistes en que no puedes leer rápido, te aseguro que va a ser muy difícil tener una velocidad de lectura adecuada. La clave para mejorar cualquier habilidad mental es suspender cualquier creencia limitante y actuar como si tus habilidades mentales fueran ilimitadas. El segundo método que nos propone es el que mencionaremos y es el llamado 4321. Propone poner un cronómetro para 4 minutos, abre un libro de fácil lectura y empieza a leer a un ritmo cómodo mientras utilizas el dedo para subrayar las palabras a medida que las des, cuando el temporizador de cuatro minutos termine marca el punto en el que te has detenido, ahora vuelve al punto donde empezaste y pone un cronómetro a tres minutos e intenta llegar al mismo punto después a dos y por último a un minuto verás que habrás aumentado la velocidad de lectura. El siguiente método que vamos a estudiar es el de las tres M's. La primera M se refiere a mentalidad y las define como tu conjunto de suposiciones y actitudes sobre las que crees que es posible, lo que crees que mereces, lo que crees que eres capaz de hacer, lo que crees que estás en tu poder y eso es tu mentalidad. Ahora, la segunda M que es motivación. ¿Cuál es tu motivo para actuar? Si tienes un motivo, te será más fácil recordar las cosas. Si alguien te presenta a una persona y al minuto no la recuerdas su nombre seguramente es porque no tenías los motivos adecuados pero si te dieran un millón de dólares seguramente lo recordarás una semana después por ello hay que encontrar los motivos adecuados que te llevarán a resultados satisfactorios la tercera m es el método tus métodos son la estrategia las técnicas y las herramientas que tienes para lograr dichos objetivos entonces observemos necesitamos tener mentalidad para saber que podemos, la motivación para movernos hacia nuestro objetivo y el método adecuado para conseguirlo. El siguiente punto no se refiere a una técnica en específico, se refiere a la problemática que es el avance de la tecnología ya que vivimos atados a ella, vemos constantemente que nuestro teléfono y no precisamente para hacer cosas productivas sino para estar chateando por ejemplo, por otro lado, circula una enorme avalancha de información, por lo cual, lo que nos sugiere es que sigamos estos pasos. En primer lugar, designemos una zona específica de trabajo. Pongamos una música adecuada y usar dispositivos específicos para tareas específicas. Un teléfono personal, un teléfono para trabajar, un portátil personal y un portátil para trabajar, un iPad personal y un iPad de trabajo. En resumen, no te olvides de los métodos, método FASTER, el método 4321, el método de las 3M, cuida, no te enganches con la tecnología. Te dejaré a la liga para que tengas el resumen de los métodos de Jink Quick y nos estamos viendo hasta la próxima. No olvides darle like, suscribirte y darle un clic a la campanita. Esto apoyará nuestro trabajo. Gracias.